Ahora llama el televisor. Ahora, hey. Ahora, soy Grogu. Eh, eh, no soy Alan. Bueno, sí soy Alan. Eh, resulta que tomé una sopa de huesos que parecía sospechosa. Soy Grogu de Mandalorian. Ah, soy Grogu de Mandalorian. oye es el robot robo milagro de la vida, de la bueno ahora ¿Por sí. qué no vamos a ver esto va Ah, sí, sí, sí si si si si está el robo. Ay, bebé. Vamos a dejarte Ahí está Hoy hablaremos de La... Las tipos de calificaciones Háblense Vamos a ver Cómo, cuánto y qué Hacías cuando sacabas Alguna, ¿Alguna tipo de calificación Así que nada, vamos a empezar Esto es, solo lo hacen los aves mmm... 10 este por lo regular siempre los usan los tabelotodos los, los, y su reacción es mm, más o menos así okay, Vamos a otra vez mmm... 10 está mamá, aquí está pero si eras como yo y sacabas 1 a 10 pasaba... lo siguiente Claro, era de los que se sacaba por nueve. Dinarse mi chanclazo. Pero era obvio. Bueno, 9. Y 9. Esta calificación también la sacaban de saber todos, incluida yo. Pero bueno, ya sabemos lo que nos pasó. Si uno de los más burros sacaba nueve, ¿eh? su reacción era así. ¿Nueve? Bueno, bueno. Eso era lo que pasaba con los más burros en mi escuela y según me habían estudiado para el examen Bueno, yo si sacaba nueve y ya sabía Que pasemos a la siguiente calificación Ocho por lo regular sacaba no era ni bien ni mal, así que um, estaría bien. Está bien, está bien. Su reacción más o menos el H. Ah, mira, está muy bien. Un 8, un 8, un 8, pero tampoco está más. Pero yo... Eh, Ay, mi, mi mamá me va a pegar con 10 chanclazos diferentes. mi mamá. en la casa vengo para que trabajo vengo para que lo voy a alcanzar! no mamá no me pega que se no me lastime mamá ¡Vamos, siento que al final los siento siento que al final me van a al final de la grabación me van a dar mucho oh, ojo oh. la acción era Ay, los zapadores sí sirvieron, ¿no? Nos salvaron de la cura. Puy. Esa flechera y este. Pásame tu boleta. Así ¿vale? ah, no era de sacar el maestro que había hecho Pero bueno, ya, ¿qué? veas? Bueno, pasemos a la siguiente calificación. ¿Y yo sacaba un 7? El chaclato, el chanclato, el chanclazo. Mi mamá llegaba a escuchar a un kilómetro cuánto iba a sacar. Así que ella hacía esto. Y mi mamá, este chamaco tiene un problemón que le voy a solucionar ahora. Y qué pasaba, pues bueno ya no me acuerdo porque bueno vamos a la siguiente calificación seis seis esta calificación por lo regular era el que pasaste por los pelos y si la sacabas era esta tu reacción yo pase sí sí pase pase pase Sí. Pues... Y no era muy adecuado que digamos. Ay. Joven. No siéntate, siéntate, te digo, siéntate. No sé me a ir ¡Ay! Pobre de mi cabeza. Bueno, otra cosa que era muy habitual, o al menos en mi, a mi parecer, era cuando yo le sacaba la calificación. Mi mamá ya sabía que yo iba a estar sí. Y lo que hacía era... ¡Ya estoy listo, mamá! ¡Ay, muy bien, hijo! Bueno, ¿en qué está...? ¡Ah, que hoy es un nuevo día! Ayer se me acabó el espacio de la cámara. Ayer se me acabó el espacio de la cámara porque tengo que grabar repleta de escenas y no puedo hacer mucho. Así que hoy es un nuevo día, ya la pasé a la computadora, así que ya tenemos más espacio para esparcirnos. Así que nada, vamos a seguir. Después de el 6 sigue el 5. Yo nunca he sacado 5 porque si no, habría reprobado. Pero si, si lo hicieran ya sentiría lo que me haría mi mamá. ¡Hola, mi hijo! A ver qué ha hecho A ver, venga para acá Venga para acá, mi hijo A ver...